Hola, en este video te voy a enseñar cómo hacer esta animación súper genial del juego de la vida o un automata finito o un juego que no ocupa ni un jugador dentro del Arduino IDE usando un SP82 o tu Arduino 1 si tú lo deseas y lo adaptas. Te voy a enseñar cómo hacer animaciones y cómo utilizarlas en esta pantalla OLED que es sumamente genial y me ha encantado porque es su precio y su facilidad de uso. Vamos a ver todo el código y veremos paso por paso cómo se crea y se trabaja. Y si te interesa aprender esto y un montón de cosas de Arduino, por acompáñanos Y dale el botón de suscribir y el me gusta si no lo has hecho aún ¡Démosle! Te recomiendo que vayas a ver nuestro video de cómo usar la pantalla OLED con el Arduino 1 Con el SP82 y el SP32 Lo vas a encontrar en la descripción y en la, en la tarjeta allá arriba Para que puedas utilizarla y saber cómo se utiliza Es sumamente genial, es bien sencillo de utilizar Solo si ocupa dos cables, en este caso estoy usando un SP32 Porque si la animación, como vieron al principio del video con un montón de datos que voy a guardar se Me acaba la memoria con Arduino 1. Porque estuve probando, intentando hacerla con Arduino 1, Pero como estoy queriendo mostrar La máxima cantidad de, de puntos Que me acaba la memoria Aunque es posible si es que no quieres usar tanto ¿verdad? Creo que logré de 20 por 10 Lo más que logré de, de píxeles Que puede ser de grande Pero si quieres puedes probar el mismo código El código va a ser, y si importar con placa Es lo mismo, el sonido que entre el 32 Que tiene mucho más memoria si ves más atrás de mí, ves un patrón todo raro que se mueve por todos lados. Es el juego de la vida de Conway, que es un automata finito que a mí me encanta y cada en vivo, cada transmisión, tutorial, lo ven atrás de mí. Muchas veces me han preguntado cómo se hace y algún día explicaré cómo hacerlo en una página web, como está atrás de mí, en JavaScript. Pero tomando en cuenta que hace poco hice un video de la pantalla led me pareció muy interesante poder explicar cómo funciona este automata y cómo existe cómo se crea y cómo se trabaja. El automata es muy famoso, tan famoso que incluso si buscan Game of Life o el juego de la vida en inglés, dentro de Google aparece un automata que está cargando aquí, si lo pueden ver ahorita en blanco atrás de mi persona. Hay un montón de documentos, hay un montón de información. El juego es sumamente sencillo y se puede implementar en diferentes lugares. Hoy vamos a ver cómo implementarlo dentro de un Arduino usando el SP. También pueden hacerlo dentro de un Arduino un poquito más fuerte, tal vez como un Mega, o quizás un una Raspberry Pi Pico, un Tinsy o otro Arduino con un, un procesador un poquito más potente si hubiera sido posible hacer esto El juego de la vida de Conway es muy genial Te voy a explicar las, los fundamentos cómo funciona Por si es, aún no lo has oído, te recomendaría que vieras videos para explicar un poquito más a profundidad Pero es sumamente genial y a mí me parece espectacular El que está ahorita aquí es una animación muy, muy interesante Pero sería bueno tal vez explicar lo más fundamental primero El automóvil es un juego que no ocupa ni un jugador En base al estado inicial del sistema va a empezar el proceso poco a poco. Esto es una forma de poder ver cómo funcionan algoritmos muy complejos de manera muy simple. El juego tiene diferentes celdas. Cada celda tiene la posibilidad de tener a alguien, aún una persona viva o una persona muerta. ¿Cómo nacen o se reproducen? Hay diferentes reglas que depende de cuánta gente haya acerca de uno. Uno se muere. Si hay demasiada gente a la de uno se muere por sobrepoblación. Si hay muy poquitos amigos a la partida, te morís por soledad. Igual como estoy yo ahorita. Y si hay una cantidad a la tuya, nace una celda nueva o hay por creación, ¿verdad? Cada vez que pasa una generación, ni es que viene una nueva generación, nace de una a la siguiente, se hacen los cálculos a ver que hay en esa celda, digamos en esta celda en el centro, van a ser una siguiente o va a morir en la siguiente. Si hubiera una celda solita acá, en la siguiente generación, esa celda moriría o ese puntito va a morir. ¿Por qué? Pues no hay nadie a la par de ella Pero si hay exactamente dos o tres celdas junto a ella En este caso, esta celda va a quedar viva porque tiene dos o tres vecinos a la par Esta celda también va a quedar viva porque tiene dos vecinos a la par Y así sucesivamente las otras Pero si una de ellas faltara, está acá Esta celda va a quedar viva en la gener generación Dibujemos eso La siguiente generación, esta queda viva porque tiene dos o tres vecinos a la par Esta celda queda muerta porque solo tiene un... No, también tiene dos, pero Tiene dos vecinos también a la par No, hagamos otro, espérate, Recemos, me perdí Sí, tenemos solo estas dos celdas acá En la siguiente generación Esta se muere por soledad ella también se muere por soledad porque tiene una a la par Si tuviéramos tres en fila una aquí, La del centro vive en la siguiente generación vemos que esta queda viva Porque tiene dos vecinas Pero esta se muere porque no tiene una a la par de ella Que es la de abajo Y la de abajo también se muere porque tiene una celda arriba Pero y estas celda que están aquí a los lados Aquí hay exactamente esta celda tiene dos a la par, ni que van a ser una celda de la siguiente generación Esta también tiene dos a la par, van a ser una de la siguiente generación Esta tiene dos a la par, van a ser de la siguiente generación Igual esta, van a ser de la siguiente generación Y con estas pequeñas reglas podemos terminarlo de sacar, verdad Si vemos la página de wikipedia, las reglas son bien simples Si buscamos un juego de la vida, que como dije es un automata, llegando por John Conway Que fue el creador, aquí vemos las reglas, las reglas son dos nada más, que son muy simples si no hay ninguna celda en ningún lado, está muerta, no hay nada ahí. Pero si tienes tres celdas exactamente a la par de ella nada, ni que en la siguiente generación, va a ser creada. Si una celda tiene dos o tres vecinos, sigue viva. Si hay, si hay menos, se muere por soledad. Si hay más, se muere por sobreporación. Aquí tengo una página web que hace una emulación, vamos a darle play acá. Y ahí pueden ver, también se mueve. Espera. ¿Cómo se puede hacer algo tan complejo, regla tan simple? Existen también computadores, incluso, en, en, en que podemos hacer. Podemos hacer diferentes operaciones matemáticas. Podemos hacer cosas que se mueven como naves espaciales. Podemos hacer un glider como este que está acá, que está moviendo por lado. Voy a borrar todo ahorita. Yo escribí este nombre y le doy play. Ven cómo van. En base a cada, cada regla, va, cada generación va cambiando, cambiando, cambiando. Y hay formas que a veces se va a quedar moviéndose siempre. O hay veces que se va a extinguir toda la población y no queda nadie. Y no hay forma de empezar. Hay algunos que empiezan que son bien caóticos. Creo que es uno de los que más me puedo. Gracias por reiniciar. Este es de los que más generan, que generan caos. Esa cosa nunca va a acabar. Es uno de los más conocidos. Se ve genial, ¿verdad? eso que es la animación que vamos a hacer hoy en, en el Arduino. En realidad son bien simples. Cuando necesitamos otros podemos crear un mundo. Vamos a hacer un, como un videojuego. Aunque nadie va a jugar. Al azar vamos a crear la celda el, el estado inicial. Y debemos empezar a hacer los cálculos en base al algoritmo. Que como dice, es un autómata celular, ¿verdad? En nuestra pantalla tenemos una área. 128 por 64. Es la área que tenemos nosotros disponible. Voy a hacer que el algoritmo se pueda ajustar para que nosotros podamos ir más grande o más pequeño y podamos ir programando poco a poco. Vamos a usar definiciones dentro de Arduino. Igual como vimos en el video, de aquí decimos una definición para poner el ancho, una definición para hacer el alto. Y empezaremos a modificar este código poco a poco para poder hacerlo. Lo primero que vamos a hacer es decir cuántas divisiones queremos a lo ancho y a lo alto. Digamos, queremos solamente tres divisiones y queremos cuatro a lo alto. Aquí he creado dos definiciones. Ah, el código base, estoy usando el código que usamos en el video de la pantalla. Porque modificar nada más lo que vamos a agregar extra. Vamos tenemos que hacemos cómo encenderlo. Y también el video pasado vimos cómo dibujar cuadrados, dibujar círculos, dibujar líneas. ¿Verdad? Que lo vamos a usar en este video. Necesitamos calcular qué tan grandes son las celdas. Como nosotros vamos a dibujar. Digamos, dividimos en 3. Tenemos que sacar 128 entre 3, ¿verdad? Este valor tenemos que guardarlo. Vamos a hacerlo procedurísticamente, y cuando cargue el código, se configura de diferente manera. Vamos a guardar una variable para que se crea automáticamente. Esto dando una definición para que podamos usarla en otras cosas más adelante como un arreglo. Que en una variable no podemos usar variables, pero si podemos dar una definición, porque es una variable que es como temporal que se va a guardar en el lugar real. Con esto ya calculamos el ancho de la celda y el alto de la celda. Pero necesitamos un lugar donde guardar el mundo. El mundo sería nuestro, nuestro lugar donde estamos guardando todas las celdas, que sería en este caso de 3x4. ¿verdad? Aquí tenemos el mundo, que sería ahorita de 3x4, pero como vamos a usar las variables, podemos usar aquí alto y ancho. Luego tenemos ya el mundo. Vamos a inicializar el mundo para poner una prueba, para ver que se vea todo. Recomiendo cuando estén programando que vean paso por paso, cuando vean un proyecto, no vean todo un solo y lo prueben hasta el final, porque posiblemente tengan un montón de errores. Necesitamos inicializar algo en la variable. Actualmente está, podemos guardar aquí un 1-0. Un 1 va a ser activado y un 0 va a ser apagado. Usar el módulo 2 solo para poder tener un, un número entre 0 y 1. Después vamos a poder hacer un algoritmo un poquito mejor. Lo que voy a hacer ahorita es ir todo el ancho y todo el alto. Vamos una por una y vamos llenándolo con los valores, ¿verdad? Ahorita, solo para probar, vamos a ver si esto funciona y podemos ir avanzando a ver si todo trabaja bien, ¿verdad? Me gusta mi función especial que ya creo que muchos están por acá. Me encanta. lo voy a dejar el video en la descripción para que si no saben cuál es la función que me permite hacer concatenar en otra línea un montón de cosas y en vez de usar el print normal. Resumen. Solo pegan esta línea de arriba de su código y lo demás sigue. En inscripción descripción pueden verlo, ¿verdad? Esta función de mostrarlo, vos ahorita en la comunicación serial, no lo hace en la pantalla, voy a confirmar que hace lo que yo espero antes de seguir avanzando. Voy a subir el código de Arduino, antes ah, debo guardarlo, ¿verdad? Sí. La vida confiable me falta un punto y coma. ¿Tengo que ser en un SP32? Dime que sí. ¡Ah! Está seleccionado Arduino 1, ya explotó la cosa. Ya voy, ya voy, ya voy. No, no me chillando. Me sube eso, veamos esto, interesante. Si intentamos usar una variable para crear un arreglo, nos va a regañar. Pero si usamos una definición, sí podemos hacerlo. Pero que estoy dando definiciones acá para definir el mundo en base al alto del mundo y el ancho del mundo. Este arreglo nos para guardar los valores de 0 o 1 de cómo esté nuestra matriz, ¿verdad? Si está una celda viva o está una celda muerta. Configuré la velocidad 11.000 porque es la que uso con el sp pero usted puede poner cualquier otra velocidad. Y pueden ver acá que tenemos un patrón de 0 o 1 como si fuera un... Un ajedrez, ¿verdad? No es que queremos nosotros, queremos que sea random, pero para poder hacer las pruebas ahorita está bien así. Pero este patrón no lo queremos aquí. Lo queremos aquí en la pantallita. Porque ahorita tenemos que hacer... Hacer que se muestre esta misma función para mostrarla. ¿Qué pasó ahí? Tenemos dos posibilidades para poder hacer esto. Podemos usar hacer un rectángulo o usar un rectángulo con relleno. Vamos a usar el rectángulo con relleno y vamos a usar relleno, ya sea... Encendido, white o black apagado. White y black para que sepas solo es 0 y 1. Porque vamos a usar true o false o 0 y 1 para poder utilizar esto. ¿Qué coordenada vamos a poner esto? Está raro, ¿verdad? Como tenemos que ir cuadro por cuadro, sabemos que tenemos que ir 0, 1, 2 y para abajo 0, 1, 2. Pero ¿cómo sabemos qué coordenadas Porque tenemos que dar la coordenada x, como y dentro de la pantalla, no dentro del algoritmo interno. Sabemos que aquí al principio es 0, ¿verdad? Porque okay, es 0. En X, ¿verdad? Pero en X. Aquí es 1, pero es un ancho el cubito. Si el cubo midiamos 30, sería 30. Aquí sería 2 por 30, 60. En X, ¿verdad? Si no, vamos a multiplicar X, o el, el ancho, por el ancho que tengamos en el cubito, ¿verdad? So, si damos 1, es 1. Si es 2, por 2, por 3, por 4. Por lo que calculamos hace un rato el ancho y el alto, ¿verdad? Y aquí creí mal esto. Ah, ancho del mundo sería acá. Aquí está. Ancho de celda, x por el ancho de la celda, y, el, y la celda tiene un ancho de ancho de celda. Y el alto de la celda, las coordenadas, sería y por el alto de la celda, y el alto sería el alto. Y el valor que la voy a encender o apagar sería el valor, eh, no, sería en vez de esto, sería el mundo x, y, de Este valor, le que vamos a acá, porque ahí está borrado un 0 o un 1. Si está en 1, está encendido, si un 0 está apagado. Vamos es a este código LSP con la cámara que ya recuperamos. ¿Sí? Tenemos un error, gente. Y la pantalla, para que va a morir. Veamos: X, Y. Aquí estamos. El mundo, el mundo, vamos. Eh, esto es el ancho. Pantalla se llama pantalla. X va a ser alto es Y ah, aquí está mal es X, Y, ¿verdad? Aquí puse Y, X Por lo cual eh, me salgo del arreglo Ahí está mi Mi equivocación <ríe> Ay, Esto fue grabado en vivo, pero si quieres acompañarnos te recomiendo que los la campanita y nos vemos los miércoles, ¿verdad? El alto del mundo Dijimos que era 3 y el ancho son 4. Pongamos otro número acá. Voy a suponer que en el chat pusieron que el alto pongamos 8. Y de ancho pongamos 20, digamos. Voy a subir ahorita. Y vamos a ver que el cuariculado va a ser de 8 de alto por 20 de ancho. Sería bueno pensar en múltiplos de, de la cantidad de nuestra pantalla. Para que no tengamos un borde que no vamos a utilizar, ¿verdad? Ahí pueden ver, tenemos un cuariculado. Pero nosotros queremos el juego de la vida. Queremos hacer esto, ¿verdad? Queremos tener algo que se mueva, que sea de diferentes animaciones. Similar a lo que tengo atrás de mí, ¿verdad? que ahorita hay un solo caos. De mira, reiniciar los colores. Ahí está. Algo como eso queremos, pero queremos que ese algoritmo compute dentro del SP. O el Arduino. Esta depuración es para mostrarlo aquí en la comunicación serial. El mundo como inicializa. Ahí pueden ver que tenemos el 01010101. 0, 0, 0, pero en vez de usar 01 sería bueno usar algo random. Creo que no tengo un video de random. Porque si quieren saber cómo funciona, lo voy a dejar en la descripción. El Arduino determinístico. ¿Qué significa eso? Que por defecto, el aluminio siempre que cargue va a ser las mismas cosas toda la vida. Lo que vamos a usar es una lectura hacia fuera del mundo, a una partita que está al aire, en el acero. Si tienen algo conectado al acero, no usen ese, usen otro, otro pin, para poder leer un valor semi-random, ¿verdad? Y con ese valor random vamos a intentar hacer cosas random al futuro. Si supiéramos hacer un random, es posible calcular de antemano cuál va a ser el finalizar del mundo. Pero como hay múltiples valores, eh, va a ser un poquito difícil poner otro visualmente saber cómo empieza el mundo. Porque hacemos cargar la, la, la, la semilla con analog y rad, y de ahí podemos usar, en vez de escribir aquí directamente el valor, le vamos a random de dos ¿verdad? lo cual ahora ya la siguiente vez que carguemos, se va a ver al azar cada vez que nosotros lo carguemos, ¿verdad? Pues subir el código. Si alguien ha donado o quiere donar, mi pues, hermano, gracias por el apoyo y gracias a estos miembros por mantener el canal aún cargando. Tal si vez te interesa ser un miembro, hay un botón ahí abajo que por un café al, al mes nos va a ayudar a seguir haciendo más videos y vamos a dar videos extra. Y anticipado antes que otra Además de la comunidad Si ahora diferentes se ve diferente, caótico no es El mismo patrón que tenemos Puedo iniciar Y el patrón es diferente, puedo iniciar El patrón es diferente, ya estamos ahorita Que el mundo se pone diferente cada vez A donde vamos a empezar a Hacer el dibujo O empezar a que se mueva ¿Cómo hacemos esta animación que tenemos que trabajar? Necesitamos dos cosas, necesitamos Un lugar donde hemos guardado las variables De nuestro mundo, que hemos llamado el mundo y necesitamos un lugar donde vamos a hacer una copia de Donde estamos nosotros trabajando en este momento y Necesitamos otro lugar donde vamos a ir trayendo los cálculos Esta celda de acá en base a la, a la anterior Donde vamos a guardar Esta celda de acá en base a la anterior Donde vamos a ir guardando, y vamos a ir guardando. Y Necesitamos un lugar donde tenemos una copia Porque vamos a crear otro arreglo Donde vamos a tener el mundo guardado Yo le voy a poner igual mundo TMP o mundo temporal Necesitaríamos cargar en cada vuelta nuestro código Que vamos a actualizar el mundo o la pantalla ¿verdad? Vamos a poner el loop ahora actualizar pantalla vamos a poner un pequeño delay ustedes pueden poner una pequeña espera entre cada carga para que vaya mostrando el mundo vamos a ponerle un segundo ahorita y vamos a hacer una nueva función que va a ser para actualizar el mundo lo que haremos es ir celda por celda cada una de ellas y ver en esta siguiente interacción o siguiente generación ¿Esa celda vive o esa celda muere o esa celda aparece en la nada? Actualmente hemos hecho los, el mundo en un entero. que Puede dar valores de 0 hasta 1024, un número bien grande. Pero nosotros estamos guardando solamente dos valores, solo damos encendido o apagado. Para optimizar esto, voy a transformar a estos dos en boolean. Es bueno pensar cuando estamos en un código, ¿qué tanta memoria necesitamos gastar y qué tal valor son, son estos rangos? Si podemos hacer para gastar menos memoria, podemos ir ahorrando. El Arduino 1 me explotó cuando intenté poner muchos números. Creo que este creo que aún es capaz de administrarlo, pero el código que vamos a hacer al final creo que es, él es incapaz. Vamos viendo a actualizar: actualizar celda para XY, vamos a ir uno por uno en cada uno de los valores. Si vemos la página de documentación de Wikipedia, dice que en base a los vecinos nosotros tomamos la decisión si la celda vive o la celda muere o la celda desaparece o diferentes cosas. Tenemos que ver cuántos vecinos tiene. Demos esta celda acá, esta azul, tiene cuántos vecinos. Contémoslos. 1 2 3 cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Tienen si no, tres para arriba, tres para abajo y el otro a la par. Excepto él, el mismo no se cuenta. Si no, podemos nosotros hacer un algoritmo que le sume uno, menos uno, más uno, más uno, menos uno. O hacer un ciclo for. Podemos hacer un ciclo for desde aquí para acá y arriba para abajo menos L. Y vamos a hacer básicamente eso ahorita. Aquí puse que vecino al inicio tiene cero. Y vamos a usar un X y un Y temporal para poder buscar ir a buscar al vecino que está a la izquierda o a la derecha. ¿verdad? X para arriba, X para abajo. ¿Cuál es la posición del vecino? ¿verdad? Costumbre. Igual cero. No vamos a hacer desde cero, vamos a hacer desde 1 uno hasta menos 1. Porque vamos a hacer uno a la izquierda, uno a la derecha. Ya voy a a cambiar ese valor. Podemos usar usando X, ni Y, porque ya usando X y Y en otro lado Porque no podemos volver a utilizar, si no vamos a confundirnos Y tampoco podemos usar Y mayúscula y Y minúscula, verdad X mayúscula y X minúscula Aquí vamos a empezar a hacer cálculos, a ver cuántos vecinos hay Y vamos a empezar a sumar, vamos a hacer nosotros Para esta celda, ¿cuántos vecinos tiene? Vamos a ir Este 1, este 0, este 0, este 0, este no Este 0, este 1, y no serían dos vecinos Ese algoritmo lo vamos, a hacer, vamos a hacer ahorita Vamos a ir uno por uno en cada una de celda que se encuentra. Cónyuges o cerca, y vamos a ir sumando o restando. Y no lo que podemos hacer es decir, no vamos a hacer nada de esto si se encuentra en la misma centro. ¿Cuándo es el centro? Cuando no subimos ni arriba ni bajamos uno abajo. Estamos moviéndonos en I para acá y aquí en J. No, si I vale menos uno y J vale menos uno, estamos otra celda. Si I vale cero y J vale menos uno, estamos aquí arriba. La celda de arriba o la celda de abajo. tal vez nunca has usado esto, pero es muy útil utilizarlo de vez en cuando. Continúe, continúes. Mira, hacia el siguiente ciclo. No, no sigas trabajando en el ciclo del ciclo four. En este caso vamos a decir si i y j son igual a ser ya que estamos viendo la celda donde estamos parados nosotros en esta que estamos aquí dentro. No siga haciendo los cálculos. No vea si hay alguien ahí. Simplemente sigue. Necesitamos la coordenada de donde se encuentra la celda. En este caso, esta arriba, ¿cuál coordenada es? Si otra, no digamos que esta celda estuviera aquí, esta de aquí, en 20X, 40 en Y. ¿Qué celda es esta? Esta sería, menos uno, menos uno, sería 19,39. Esta sería esta celda. Esta celda de aquí sería, um, el mismo X, sería 20,39. Así podemos ir una por una cada una de las celdas. Por lo cual necesitamos calcular ese valor de qué celda es de ella. Para poder hacer esto yo, que sea más fácil, más legible, creo un X temporal. El vecino va a ser T temporal y Y temporal. Va a ser la posición donde estamos nosotros, más I. y puede ser negativo o I puede ser positivo, igual que Y. ¿verdad? Vamos a ir sumando. El valor que estamos más el valor de cada una de las celdas. ¿Por qué solo lo sumamos? Porque si hay alguien ahí va a ser un, un, un true, un 1. Y si no hay nadie, es un 0. Porque 0 más cualquier valor, que es el mismo valor. Y un valor más 100 va a ser 1 más. Al final podemos ver nosotros si encontramos una cantidad suficiente para poder hacer frente al mundo. Tenemos un pequeño problema que es un caso bien extraño que hay que seguir antes de seguir con este código. Y en este caso, el caso especial son los márgenes. ¿Qué hacemos si estamos viendo esta celda de acá? Podemos tomar diferentes decisiones. Uno es no tomar nada a la izquierda, no tomar nada a la derecha de esto, no tomar nada arriba y nada abajo. Que Es una opción válida que muchos algoritmos eso hacen. En mi caso, en base que ten, ven aquí atrás, a mí me gusta que, la, que sea posible que una celda en la esquina interactúe con la otra esquina. Supongamos que esta, este plano, si no podemos que este plano acá, conectado acá, es como si tuviéramos hecho un aro y hemos pegado hasta acá como si fuera un cilindro. Igual, esta parte de arriba está unida con esta parte de abajo, también un cilindro. Es lo que vamos a hacer en mi algoritmo para que sea un poquito mejor y los planos sigan como si fuera un lugar de muerte y destrucción. Porque si usamos los planos para poder dejarlo como afuera, también es posible, pero es mucho más divertido desde mi punto de vista, unirlos como si fuera un tubo. ¿verdad? Para hacer esto lo que voy a hacer es, si me salgo del mundo, voy a mandarlo al otro lado y si me salgo del otro lado, voy a mandarlo al siguiente lado. Ya les muestro cómo sería eso en código. Veamos aquí con funciona solo con X y sería lo mismo para Y. Si estamos en este eje, digamos estamos acá en el cero, queremos ir a la izquierda, si es menor que el valor de cero, vamos a agarrar el valor del último, que sería este. ¿Por qué no agarramos nada más el ancho? Porque el ancho, como recuerdan, empezamos a contar de cero, porque tenemos que 1 uno menos. Por eso hacemos, si el valor es menor que cero, vamos a hacer que el valor sea igual al ancho del mundo, menos 1. ¿Y qué pasa al otro lado? Si estamos aquí, queremos buscar hacia la derecha. Lo que haríamos es buscar el primer valor, que sería cero. Lo que hacemos. Si el valor del el actual que estamos, el vecino buscando, está arriba del rango máximo que es posible, lo mandamos a dar valor de cero. Igual va a ser para Y. Genial. Ya calculamos ahorita cuántos vecinos hay. Yes. Pero el problema es que no hemos hecho nada con esta información. Tenemos que hacer algo, tenemos que nosotros decir si hay tantos vecinos, creamos una nueva celda. Si no hay tantos vecinos, creamos, borramos una celda. Y no, después de calcular a los vecinos, que es esta, esta parte de acá, después de esto vamos a ir para acá, y vamos a hacer las reglas que vimos en la página de la documentación. Si exactamente hay, si la celda está muerta y hay tres vecinos a la parte de ella, nace una celda. Vamos a hacer eso. Y el, la celda está muerta, no hay nada en esa celda. Y hay exactamente tres vecinos. La celda va a vivir. ¿Por qué no guardo un solo en mundo? porque qué solo mundo temporal? Porque estamos dibujando en el segundo plano, no en el primero. Estamos dibujando en el segundo para después copiar este y ponerlo encima. Si dibujamos de un solo acá, vamos a modificar la data. También estamos nosotros escribiendo. Estamos copiando, vamos a ir borrando al mismo tiempo. Y esa es mala idea. Estamos usando un segundo buffer. La siguiente regla que hice es... Si una celda tiene dos o tres vecinos, sigue viva en ese caso. Si hay más celdas, se muere. Si hay pocas celdas, se, se muere por soledad o se muere por sobrepoblación. Porque necesita exactamente dos o tres vecinos. Si es que está viva, ¿verdad? Y estas son todas las reglas que tenemos en nuestro código. Si la celda está muerta, no hay nadie. Y tenemos tres vecinos, nace una nueva celda. Si la celda está viva y tiene dos o oh, Tres vecinos, la celda sigue viva. Si hay demasiado o hay muy poco, se muere por soledad. Genial, somos el código. Ajá. El problema es que tenemos ya el mundo nuevo, pero no lo hemos guardado o copiado a donde vamos a nosotros a utilizarlo. Y también suponía que me había equivocado en algo porque vengo a revisar. ¿Qué me equivoqué, gente? Usé un, una Y en mayúscula y una Y en minúscula. Ah, ah For. Aquí For, no, no es int. Ya cargo el mundo, tenemos el mundo ya listo. Hoy este mundo tenemos que guardarlo en el mundo actual para que funcione esto. ¿verdad? No, vamos a poner aquí arriba. Voy a hacer de nuevo el mismo ciclo for. Y voy a guardar ese valor en el, en el mundo anterior, ¿verdad? Para que en la próxima vuelta pueda guardar este mundo y utilizarlo nuevo. Voy a subir mi código. Y yo esperaría que ya podamos ver la animación. Si es que todo está bien. Ahí pueden ver que se empieza a mover, ¿verdad? Ya hay un movimiento y empieza a ir poco a poco. Pero podemos hacerlo mejor aún. La cosa es que estamos gastando ciclos innecesarios dibujando o actualizando algunos píxeles que ya están ahí, ¿verdad? Cada vez que nos hacemos una función, y especialmente coja otra pantalla, gastamos un montón de ciclos de reloj. También se ve un poquito lento, ahora. Hay que mejorar eso ahorita. Voy a crear otro mundo. Igual, del mismo ancho y mismo alto. Lo que voy a hacer es algo como tienen ustedes de lógica. Si no tenemos un dibujo, y vemos que estamos copiándole a un compañero El dibujo que estamos aquí en la parte No tenemos que dibujarlo aquí en la pantalla ¿verdad? Si él dibuja un cuadrito acá Nosotros venimos dibujamos un cuadrito Si él dibuja otro cuadrito acá Nosotros no borramos todo Y dibujamos los dos cuadritos de nuevo No es que que él dibuja algo Nosotros volvemos a borrar todo Y empezar a dibujar este cero Nosotros dibujamos solo los cambios Si él borra algo él borrar algo de su dibujo, nosotros solo vamos a borrar eso. Eso lo vamos a hacer. Vamos a intentar hacer solo cambios. Vamos a ir reflejando en la pantalla. No vamos a ir volviendo a hacer todo de nuevo. Porque eso es más gasto de recursos y vamos a estar más ciclos en ir mostrándolo. Porque vamos a usar un mundo para ver la diferencia. Y si es diferente, vamos a dibujarlo. Si no es diferente, no hacemos nada. Hay otras formas de optimizar, hacerlo más rápido, pero otras más sencillas para que ustedes puedan verlo en este video. Lo que sí voy a hacer en el principio de la vida, voy a hacer que el primer mundo sea totalmente diferente al primero. Lo que voy a hacer es ponerlo invertido. Si, el, si el, la celda está viva, está falsa. Si está falsa, está viva. ¿verdad? Voy a incluir más información en la función de actualizar pantalla. Vamos ahorita a actualizar pantalla. En actualizar pantalla, vamos a decir, solo si son diferentes, vamos a dibujarlos. Voy a quitar estos de... los mundos son diferentes, ni, ni la, si la partícula que estamos viendo en ese momento es diferente a la anterior, ni la que tenemos que actualizarla, tenemos que volver a dibujarla. Pero como vamos a dibujarla, tenemos que decir, mira, no, en la siguiente vuelta no quiero que lo vuelvas a dibujar porque ya le dibujamos una vez. Pero. Que le guardamos el valor y dibujamos la pantalla como dijimos la anterior vez. Entonces necesitamos también actualizar esta función, no sería bueno llamarla cada rato, sería bueno solo llamar solo si fue necesario, actualizar la pantalla, porque vamos a hacer un booleano también para eso. Sea falso por, de, por defecto, ni que si no, nada fue actualizado, nada cambió. No, o sea, no vamos a dibujar la pantalla. Y vamos a dibujar solo si, sí, y solo si, sí, aunque sea una partícula, es diferente, ¿verdad? Todo el código está bien. Voy a quitar el delay para ver que, lo más rápido que se pueda correr este código. Y voy a subir el código. Creo que tengo un error, Houston. Yo no me dibuja nada. Vamos a ¿Qué? ver. No sé por qué no se ha reiniciado el SP, pero ya, ya agarró, compañero. Como va tan rápido, explota <risa> todo y se queda. En ese momento se murió todo. Vamos a otra vez. Quedó estable, pero hagamos algo mejor. Como ya vimos que podemos utilizar más espacio, cambiamos los valores, ¿verdad? Podemos cambiar estos valores y, hacer, y usar más, aún más. Si bueno buscar un múltiplo que sea de la pantalla, podemos vez la mitad, ¿verdad? Vamos a poner ahorita el alto. Sería 34, 32. 32 y el ancho a 64 y y vamos a ver aún más píxeles, obviamente, con más grande la pantalla y más aprecio el profesor más puede calcular, ¿verdad? Vamos a ver cómo se ve espectacular. Ahí pueden ver, va un poquito más lento porque son más partículas que tienen que ir calculando y viendo, y viendo cómo funciona cada una. Yo que se ve muy bien y puedo tocar el botón de reset que vuelva a hacer la animación. A veces va a quedar el, el sistema estable y que no se mueve nada. Y eso va a quedar como ahorita que se está moviendo como loco, que se está toda la vida ahí. Y hasta unos gliders empiezan a fabricar y empiezan a salir volando unas cosas, pero como hay tantas posibilidades, se ve muy bien. Comentarles algo. El, el que está atrás de mí no es realmente el juego de vida exacto. Como pueden ver, se puede quedar estable y eso es aburrido ver que no se mueve nada atrás de mí. Lo que hago aquí, que tiene la posibilidad de una partícula para hacer de la nada y eso hace que se, se mueven y haga caos, ¿verdad? Existe la posibilidad que esto se quede estable y no se mueva para nada, pero bien, pero bien, pero bien baja. Ahí quedó estable ahorita. Algunas aún se mueven, pero se mueven, aparecen, aparecen, aparecen, aparecen y los cuadrados se quedan completamente sólidos. Interesante cómo ha quedado esa forma ahí. Espero que este video les haya gustado. Denle manos para arriba en YouTube si les gusta. Esperen más videos de estos porque empiezo a mostrar mucho más interesante de esa pantalla. Quiero hacer un Pong y otras animaciones usando la pantallita OLED para en esta siguiente ocasión. Usaremos un Arduino 1, no un SP32, que fue necesario porque fue muy poke. De mando, gracias a todos por estar por, por acá. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!